Los pañales, desde que estamos en Cabía, están contados. Se hace un estudio de cuántos pañales al día necesita el usuario, dependiendo del grado de continencia que tenga. Si a un usuario le corresponden tres pañales y hay una gastroenteritis, nos vemos negras para encontrar pañales, porque ese día no necesita tres, necesita seis. Pero eso no está contemplado.